Hola a todos. Si en un documento de texto necesitamos crear un listado, por ejemplo, con el nombre, peso y altura de un determinado número de personas, para que esta información quede eh, visualmente correcta, pues me gustaría eh, normalmente representarlo en tres columnas. Una forma de realizar esto, podría eh, o de intentar realizar esto, más bien sería insertar pues, una serie de espacios a modo de crear eh, por las tres columnas que yo deseo La tecla espacio para que me vaya en este caso creando las tres columnas fijaros que esto eh, de manera artesanal de realizar las columnas no siempre eh, voy a poder conseguir que el texto esté bien alineado fijaros que aquí por ejemplo o me paso o me quedo un poco corto si quiero que terminen, por ejemplo, esta columna siempre en la misma instancia. Algo, por ejemplo, muy, eh, como muy típico de que siempre quiero que queden así, por ejemplo, a la hora de realizar índices o, o sobre todo listados un poco más anchos, donde quiero que termine justo esto al final de, al final de la hoja. Eh, esto se puede realizar de una manera mucho más correcta utilizando la tecla tabulador. La tecla tabulador se puede configurar en los procesadores de textos y decir que cuando yo la pulse el cursor se vaya a una determinada posición eh, que yo puedo predefinir. Las tabulaciones que vienen predefinidas en los eh, procesos de textos normalmente no me sirven para, para este fin tal cual viene. Pero de una manera muy sencilla yo puedo configurarlas. La tecla tabulador es la tecla esta que tenemos justo eh, aquí delante del encima de la tecla bloqueo mayúsculas. Bueno. Eh, fijaros que si yo ahora muestro los caracteres no imprimibles eh, veo aquí una serie de puntos que representan los espacios y este simbolito representa el cambio o el salto de párrafo es decir la tecla intro eh, si yo le doy a la tecla tabulador voy a ver aquí ahora justamente un carácter de acuerdo y el texto pasa justamente de esta posición a esta que es el valor que viene predefinido normalmente como dije antes pues las distancias que vienen predefinidas eh, no son las de mi agrado. Fijaros que la segunda tabulación, por ejemplo, se queda un poco corta eh, para mi gusto. Entonces, ¿cómo puedo eh, predefinir eh, estas tabulaciones? Pues, eh, o mejor dicho, definirlas como a mí me interese. Pues selecciono, en este caso, el, el espacio donde quiero hacer la tabulación, si tengo estas tres filas, me voy a párrafo, y dentro de párrafo hay una opción que es tabulador. Aquí lo que tengo que indicar es la posición a la que va a ir el texto justo cuando dé la primera, la primera tabulación. Fijaros que yo puedo utilizar justamente la ventana a modo de regla. Si yo pongo visible la regla superior, puedo decir, por ejemplo, que la columna de pesos pues, esté aproximadamente en la posición 3.5. Pues defino que la primera esté a 3.5. Y, en este caso, el peso, la altura, por ejemplo, que vaya a la posición 7. Y que esté en toda línea a la posición 7. Pues inserto a 7 y le doy a nuevo. Eh, y le doy a aceptar. Fijaros que, en este caso, el peso se ha ido a la posición 3.5 y la altura se va a la posición 7 si yo ahora elimino los espacios inserto una tabulación elimino el espacio y la tabulación fijaros que va justo a la misma posición y, y va justo a la misma posición va justo a las posiciones que debí ir fijaros que si por ejemplo eh, yo siguiera eh, ampliando la lista eh, con Luis Miguel que pesa eh, 13 kilogramos y tiene solo 54 centímetros de altura en este caso eh, el, la altura de acuerdo está alineada justamente a la, a la izquierda justo en esta posición si quisiera que estuviera alineado justo al, hacia el final hacia la derecha pues tendría que modificar de acuerdo la tabulación ¿Cómo lo hago pues vuelvo a seleccionar todo el texto me voy a modificar eh, el párrafo dentro del párrafo me voy a la opción de tabulación y yo quiero que en este caso la posición 7 de acuerdo esté centrada a la derecha con lo cual a partir del 7 centímetros este, eh, o mejor dicho, en este caso va a terminar justo a 7 centímetros eh, le doy a aceptar y en este caso me queda a la derecha todo terminado, si terminan todos justo en 7 y medio que es donde tenía si ya me queda un poco corto pues puedo cambiar 7 por, por ejemplo, 8 pues otra vez voy a formato párrafo y en vez de 7, pues quería 8 pues, por ejemplo... Pongo 8 centímetros, le doy a nuevo y la de 7 la elimino. Cuidado no eliminar a todos. pero recordar que la de 8 la quiero hacia la derecha y la 7 está hacia la izquierda. Fijaros que yo puedo aquí, tengo carácter de relleno y tengo más opciones con las que puedo ir investigando para hacer más atractivo en este caso mis eh, tabulaciones. Y en este caso yo tendría la columna alineada justamente. En, en 8 centímetros bueno pues esto es todo eh, sobre cómo crear unas tabulaciones y hacerlas de manera eh, de manera que estén acordes a mi gusto de la misma manera pues podría cambiar la alineación de esta columna o de cualquier otra columna y así como eh, los símbolos que tienen que haber en medio